Unbox Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al unboxing del de producto que es uno de los más esperados del año Burst of Destiny eh, Este va a ser publicado de forma oficial el 5 de noviembre Nosotros lo obtuvimos en una tienda OTS Y pues bueno, los, los venden de forma un poco anticipada Y bueno, tiene un costo aproximado de 90 dólares y tiene lo que son 24 sobres y 9 cartas por sobre Y la colección completa es de 100 cartas Entonces eh, no solo tenemos una caja sino que pudimos conseguir dos de ellas Ahí. Y bueno pues ya, ya en los eh, eh, unboxing patrocinados por, por Konami pues ya, ya se vio mucho mucho de lo que trae o puede traer este, esta baraja. Y la verdad es que es un set muy bueno. Y este set pretende cambiar lo que es el juego competitivo de una manera pues muy, muy, muy sorprendente. En realidad eh, lo que esperamos es que cambien muchos de los torneos. Pues ya no, ya no ver pues siempre lo mismo. ¿no? Sino empezar a ver un poco más de variedad que son algunos de los arquetipos que vienen aquí en esta en este eh, pues producto entonces pues vamos a empezar a ver qué tal eh, también bueno antes que nada les va a salir el, el, lo que es el listado de las cartas que más esperamos y pues comenzaremos ahora entonces flunderis flip frozen está esta es una de las cartas de sword soul que sword soul es, es el arquetipo uno de los arquetipos nuevos que vienen bastante fuertes vamos a dejarlo aquí Y vamos a continuar. Ahora también viene una carta que es este como de lotería. <risa> Porque pues es muy difícil de que salga. ¿no? Que es una de, de las cartas más, más queridas por todos los jugadores de las barajas de héroes. Bayonet Punisher. Y este pues es el héroe elemental Stratos. Y Cupid Peach, esta es una carta muy buena, sobre todo para hacer este, combos. Entonces, bueno, este es un eh, elemental hero Stratos. Eh, viene en esta rareza de Starlight Tread, que es pues, muy difícil de encontrar. Vamos a ver, Night Fury, Apex Predation. Y aquí hay un Beat Trooper. También vienen refuerzos de algunas este, estrategias que han salido en últimamente. Esta sería nuestra primera ultra rara. Y pues lo, los Beat son unas de estas nuevas estrategias. Otra de las, de las mejores cartas que vienen es el, el, un héroe de, de, Elemental me parece que se llama eh, Destroy Phoenix Enforcer Que bueno, es en general va a ser muy útil para todo tipo de estrategias Y bueno, aquí hay otro eh, Magic Fiend, Fiend Y bueno, el chiste de los Sword Soul, Sword Soul Es que este, van a revivir un poco esta estrategia de, de invocación sincro Y pues el tema también con los Lundrays es que van a tener eh, una dinámica muy curiosa que, que es prácticamente... Mmm, se va a basar en, en hacer múltiples invocaciones normales. Y pues bueno, esto va a cambiar el meta porque pues las invocaciones especiales son muy utilizadas en estas nuevas barajas. Heavy Interlock. Y esta, si no recuerdo, no, esta es para Borrelio Dragon, que es eh, eh, eh, también me parece que es este este monstruo de la portada, es un Borrelot de este de tipo ritual, Peter Perlanding. Entonces me voy a ir un poquito más rápido con las comunes. Y aquí hay okay, otra uh, reptilian melusin. Y pues esto con el objetivo de terminar pronto este video. Si no se nos va a extender demasiado. está, Gunkan ¿qué tipo Gunkan de el pues la comida prácticamente <risas> aquí está Flanderese And the Dreaming Town Perfecto, Esta, ¿dónde lo ponemos? Aquí. Y pues la verdad es que es muy interesante cómo se va a ir moviendo lo que le llaman eh, como el meta. Aquí está Evil Twin Trouble Sony. Esta creo que también es bastante. Buena para esta estrategia, que esta es la segunda ultra Y eh, la verdad es que va a ser muy interesante ver ahora cómo en los eventos de, pues en los torneos oficiales de Conano, cómo, Como se van moviendo los las barajas más utilizadas sunbine Snow, Sewing y esto es porque, pues, últimamente en los eh, torneos que he visto, en estos streamings que hace conan pues, la verdad es que es mucho de lo mismo. Vamos a ver. Londres and SkyCy. Y, pues, esta expansión, pues, bueno, trae justo... Algunos arquetipos nuevos que pues son bastante poderosos y al menos en, en Asia pues se, se utilizaron mucho. Y wow, esta es la que estábamos buscando. Perfecto. Destiny Hero. Perdón, había dicho que era un Elemental Hero. Pero me equivoqué. Es un Destiny Hero. Destroy Phoenix Destroyer, Phoenix, Enforcer. Qué bien, la verdad es que esta es una super carta. Y el arte el arte es igual de bueno. Pues ya, ¿no? Prácticamente podemos terminar este Unbox. No habría nada mejor más que, pues tal vez el... La carta, la carta de lotería que les comento Pero en verdad Es, es muy difícil que nos salga Ya anteriormente nos ha salido una, una con esa rareza Pero Pues bueno, a ver, esperemos Esperemos que nos salga algo bueno Esta es otra Pero bueno ese Destiny Hero va a ser difícil de superar Voy a ir más rápido Y State Cradle Wow, wow. Sword Soul. Supreme Soran. Cheng Jing. Este es uno de las cartas de la nueva estrategia. Y pues bueno, vamos a dejarlo aquí bastante bien. Bastante bien, la verdad. No sé, me parece que es un poco complicado este... Para pues armarse una baraja con, con tan pocas cajas. La verdad es que lo más recomendable es irse por las cartas sueltas. Este Nihiro de Nier. Aunque no sé qué tan, qué tan caro vayan a salir estas, estas nuevas barajas de, de. Me parece que la más cara es Sword Soul. Ahí bueno ya. Vimos Adlibitum... Ad Adlibitum of Despia. Despia ya nos había salido unas a, algunas cuantas cartas de, de este arquetipo de Despia. Y pues bueno, aquí ya vienen algunos refuerzos para ella. Y pues bueno, yo creo que sí le hacía falta ya al juego competitivo un cambio de este, de este estilo. Vamos a ver en los próximos eventos como eh, pues destacan Flonderis and the unexploded, unexploded Wings Winds eh, y también Sword Soul. Vamos a ver qué tal se desempeñan en los eventos. A ver si pueden vencer a esos brigada. A esos Drytron. Sword Soul As. Y Auspice Chunyun. Pues al menos tienen nombres bastante extraños. Eso sí, no hay duda. Flonderice and Eglin. Y también un pingüinito que es, eh, me parece que es como su, su carta jefe, este, que viene en secreta, aquí está, Bitropper Descent, esta es ultra rara listo viene tam ese viene como secreto y pues en realidad en la baraja creo que solo lleva uno entonces no pues aunque no salga uno estaría súper bien reclaim ramifications Ya solo nos quedan dos. Me parece que aún está pendiente una secreta por salir. Y vamos a ver cuál es. Stained glass of light and dark. Está. El arte es muy bonito. Vamos a continuar y aquí está Iglesia la virtuosa esta también es bastante buscada y pues es de las de las buenas me parece. ¡Perfecto! Branded in high spirits Confundí Solo acá flunderiz And Robina Muy bien Más Flounderys nos siguen saliendo Eso es bueno Vamos me parece que hay otro sincro de sur sol que sale en esta caja giro de Denier aquí hay otra Roa de Magistus con Flagrant Calamity. Wow. <ríe> Vaya, nombrezote. Vamos a ponerlo aquí. La primera secreta de esta caja. Nos quedan bastante ultras y una secreta. Y pues tal vez una Starlight. <ríe> Branded in Red. Para los de espia nuevamente. Tá double destructor dragon. Wow, a ver. Más create the blazing dragon. Para los de espia, otra ultra rara. Y pues la verdad es que su arte también es muy, es muy padre. Aquí está. Stained Glass of Light and Dark. Este es el del arte que ya vimos, muy bueno. spirit. So the soul of peace. sandes cari in. heavy interlock between trouble sunny reptilian hycin. falta una secreta por sacar con Ship. este es el que les decía flounderis and empen este es el el jefe el monstruo jefe de la estrategia Flanderis. Y pues ya es nuestro. <risa> Por si pues, es que nos animamos a armar una baraja de esta. Ya nos salió entonces la segunda secreta Flanderis and the Dreaming Town. Y pues bueno, no sé que venga una Starlight pues yo creo que sería pues ya lo mejorcito y ya salió no, no. otro sor sol perfecto el estrategia el estratega long yuan es nuestra creo que ya es la última ultra si me equivoco Y Sea nuevamente, y pues, menos de que venga estratos en algunos de estos sobres. Vamos a ver ahí está: Ultimate Flagship usar Tron usa Tron. Y esta es una combinación medio extraña entre Drytron y un arquetipo que salió en Ancient Guardians. De ositos. <ríe> Aquí está, Supernatural Danger Zone. Y la última... ¿Cuál será? Vamos a ver. Ahí está. Magic Infinite. Y pues en esta ocasión nos salió Starlight Rero. Y bueno. Pasando al resumen, tenemos que del checklist Obtuvimos 3 de las 5 que estábamos buscando El costo de ambas cajas fue de 180 90 por cada una en total las metalizadas suman un total de 479 dólares, pero aquí hay que tomar en cuenta que los precios que encontré fueron de preventa, entonces la verdad es que están muy inflados, conforme pasa el tiempo se va a ir este, estabilizando el mercado y seguramente muchas cartas van a bajar de precio. A continuación se muestra el top 5 según el precio. Por último la favorita que es Destiny Hero, Destroyer Phoenix Enforcer, que es una carta pues muy poderosa. Bastante nostálgica por el tema de los héroes. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Y muchas gracias por visitarnos. Nos vemos en el próximo Yu-Gi-Oh!